Venía ahora, maricón. Venía ahora a ver, si Vení a ver si tenés huevo. Venía a ver si sos más guapo. Venía ahora. Y vos también, maricón.